Amigos, amigas, retomamos la señal informativa de Tele Ciudadana a través pues, de nuestra señal abierta y también quienes nos siguen por la Internet visitando www.elciudadano.gov.se. Soy Fabricio Vera y estaré a cargo durante la jornada del día de hoy de la conducción de este Su Noticiero Ciudadano. Con los titulares a continuación. El presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que no hay nada más legítimo y constitucional que dirigir los destinos del país con el país. El ministro de Trabajo mantuvo una reunión en Guayaquil con los miembros de las cuatro cámaras binacionales de comercio. Este miércoles, Petroecuador abrirá las ofertas de 32 empresas interesadas en la compra de petróleo. Y en lo internacional, habitantes de San Martín intentan levantarse tras el paso del huracán Irma. Más adelante tendremos un resumen de la actividad que hace minutos culminó en la ciudad del conocimiento Yachayepé, en Urququí, provincia de Imbabura, con la presencia del presidente Lenín Moreno Garcés. Antes les contamos que el presidente de la República aseguró anoche que no hay nada más legítimo y constitucional que dirigir los destinos del país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 Este miércoles Petroecuador abrirá las ofertas de 32 empresas interesadas en la compra de petróleo... ...de manera inmediata, ofreciendo un mejor diferencial a favor del Ecuador... ...lo que se conoce como las ventas spot. Se van a negociar pues, eh, más de 2 millones de barriles de crudo de acuerdo a la información oficial. Petroecuador retomará las ventas spot o inmediatas de petróleo desde este miércoles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 Atención, esta mañana la Administración de Justicia ordenó la prisión preventiva del empresario cuencano Juan Pablo E. por el presunto delito de captación ilegal de dinero dentro de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía por el denominado caso Odebrecht. El empresario, quien extraoficialmente se conoce, estaría en Miami, Estados Unidos, se desempeñaba como director del Saibank en el Ecuador, entidad financiera que operaba en el país aparentemente sin permisos, de acuerdo a las primeras indagaciones. Por medio de esta institución financiera, se presume Odebrecht habría transferido recursos para el pago de coimas. Pausa en su noticiero ciudadano, no se despegue de la señal de los medios gubernamentales al volver mayor información.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 Seguimos con las noticias. La Universidad Amazónica Iquiam, una de las cuatro universidades emblemáticas creadas por el gobierno en la administración legislativa anterior, cuenta con una nueva infraestructura. Para este semestre los estudiantes contarán con dos edificios en donde se adesentarán laboratorios de investigación con capacidad para 750 personas.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 El decreto ejecutivo número 135 expedido por el presidente Lenín Moreno Garcés establece, entre otros temas, la reducción del 10% de la remuneración de los servidores públicos del nivel jerárquico superior como parte de las normas de austeridad. Según el Ministerio del Trabajo, esta medida significará un ahorro anual para el Estado de 107 millones de dólares. Este lunes 11 de septiembre, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a una de las medidas de austeridad establecidas en el decreto ejecutivo 135. Como un aporte solidario frente a la escasez de recursos fiscales, hemos decretado la austeridad en la gestión pública. Todo el nivel jerárquico superior, empezando por el primer mandatario, recibirá un 10% menos en sus remuneraciones. Según datos del Ministerio de Trabajo, en total son 21,833 servidores públicos del nivel jerárquico superior, a quienes se les reducirá un 10% de su salario, lo que representa un ahorro anual para el Estado de 107 millones de dólares. Esta medida es aplicada para aquellos funcionarios que perciban un sueldo superior a 2,368 dólares. De acuerdo a información de Diario El Telégrafo, esta resolución no afectará a directores y gerentes de hospitales, centros o unidades de salud y miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito. De igual manera, el Decreto 135 ordena la unificación de la escala remunerativa del personal de apoyo de las empresas y banca pública. Es decir, que deberían percibir el mismo nivel de ingresos de acuerdo a la escala de remuneraciones mensuales del sector público. Entre otras resoluciones se encuentra la racionalización de horas extras, la eliminación de vacantes en las instituciones públicas, la regulación de la contratación de publicidad, la reducción de personal de seguridad de las autoridades públicas, entre otros. Estas son las medidas implementadas como parte de la política de austeridad del gobierno. Pero no se trata solo de dinero, debemos desterrar los excesos, los privilegios, las caravanas, la actitud prepotente en la calle. Estamos conscientes de que no podemos reactivar la economía solo y únicamente desde el Estado. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El ministro de Trabajo Raúl Edesma mantuvo un encuentro en Guayaquil con los miembros de cuatro cámaras binacionales de comercio. En este conclave se abordó sobre las regulaciones laborales vigentes y nuevos procedimientos para el resto del año.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 Vamos de inmediato a refrescar la información de lo ocurrido hace pocos minutos con la actividad del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, quien visitó las instalaciones de Yacha y Empresa Pública en la denominada Ciudad del Conocimiento, ubicada en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Aquí el mandatario recibió de las autoridades de educación superior el informe sobre la situación de esta empresa pública. Hemos planteado el día de hoy en el recorrido una propuesta de solución a varios de los problemas que son de infraestructura para la universidad. Estamos proponiendo la terminación y el equipamiento de los edificios para Tech Vamos a entregar un edificio de aulas de auditorio para agosto del 2018 y estamos proponiendo los dos edificios adicionales poder entregarlos en enero del 2019. Y de igual forma, de acuerdo a las instrucciones que ha dado Augusto Barrera, el secretario de la CENECID, vamos a asignar el edificio de Cenecid para que pueda usarlo la universidad en sus necesidades y ya no se traslade la Cenecid. En esto deseo comentarle, señor presidente, y solicitar su apoyo para que la solución de estos cinco edificios paralizados puedan ser sometidos a su reparación. Necesitamos los recursos necesarios. Hemos hecho un planteamiento al Ministerio de Finanzas a fin de que podamos contar con estos recursos que permitirán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 los asuntos materiales, independientemente de que hay ciertos aspectos que hay que colocarlos en manos de las autoridades de control, las cosas materiales se pueden solucionar. Pero hay el principal activo que tienen ustedes, un cuerpo docente que está muy empeñado en entregar ese conocimiento que tienen en compartir esas experiencias de ciencia con sus jóvenes, trabajadores, administrativos y de servicios, con mucho empeño en salir adelante, pero sobre todo lo más importante, el activo fundamental de una institución, que son ustedes, queridos estudiantes. Ustedes son el activo más importante. Y con más de 186 mil firmas, la Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa respaldó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado la víspera en la Asamblea Nacional. Las reformas incluyen incrementos salariales y capacitaciones a los docentes. La mañana de este lunes, los representantes de la red de maestros acudieron a la Asamblea Nacional para entregar más de 186 mil firmas de respaldo a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica Intercultural Bilingüe. Wilmer Santa Cruz, titular de la red de maestros, sostuvo que es fundamental subir los sueldos a los docentes y capacitarlos. Pega de 186.614 firmas de respaldo de docentes, padres de familia, o sea de la comunidad educativa. Actualmente un docente en categoría A está percibiendo 1.600 dólares, alrededor de 1.600 dólares. Con la reforma pasaría a percibir 2.600 dólares. Por su parte, Nelly Miño, subcoordinadora de la red de maestros, explicó que la propuesta incluye que se mantengan las capacitaciones en el extranjero y en el país para los docentes. Asimismo, dijo que se debe evaluar a los profesores también desde el aula. Tenemos ya cantidad de docentes que accedieron a las maestrías gratuitas, maestrías internacionales. Hemos pedido que se continúe con ese, esas capacitaciones. El presidente de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa, y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berman, destacaron las reformas sugeridas por parte de los docentes y padres de familia para el desarrollo de la educación en el país. Nos tenemos que poner de acuerdo en que para el desarrollo nacional, para el verdadero progreso de la patria... Es importante seguir con los procesos de transformación de la educación. Que tan pronto conozcamos en el CAL, le vamos a dar todas las facilidades para que llegue a la Comisión de Educación y ahí vamos a abrir todos los espacios para debatir. El proyecto de reforma a la Ley Orgánica Intercultural Bilingüe cuenta con la firma de 10 de 11 asambleístas de la Comisión de Educación. Se prevé que el CAL revise la propuesta próximamente para que la Comisión desarrolle el informe para el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Tiempo para una segunda pausa en su noticiero ciudadano y al retornar estaremos con el resumen de las noticias internacionales destacando los efectos del devastador paso del huracán Irma por el Caribe y la costa de la Florida en Estados Unidos.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 Fin de Espacio Promocional. Tras el paso del huracán Irma, los habitantes de San Martín intentan reconstruir la isla. Mientras, con 15 votos a favor y cero en contra, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó Nuevas sanciones contra Corea del Norte. Estas y otras noticias en el siguiente Resumen Internacional. En la parte francesa de la isla caribeña de San Martín, devastada por el huracán Irma, continúan las evacuaciones. Pero quienes se quedaron están decididos a vivir como antes. No todos tienen los medios. Soy afortunado de tener guantes, pero hay muchos que no tienen guantes y no es fácil, con todo respeto, meterse en esta mierda para poder limpiar. Pero dijimos que nos movilizaríamos y el resultado es que comenzamos esta mañana a las 8 y ahora la residencia comienza a tomar forma. En las calles de Marigot, varios comercios reabrieron en un horario reducido. Aún son pocos los lugares donde hay señal telefónica. Algunas de las zonas reportan saqueos. Para los niños, las clases se reanudarán tras las vacaciones de noviembre. La isla espera la visita del presidente francés Emmanuel Macron el martes. La consideran necesaria para dar cuenta de los daños. Ya han comenzado a quitar los escombros de las veredas en la ruta del hospital y del aeropuerto que usará el mandatario. Del lado holandés de la isla, el rey de Holanda, Guillermo Alejandro, llegó el lunes acompañado por el primer ministro Ronald Plaster. Constataron el estado apocalíptico de la isla comparable a una zona de guerra. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó el lunes una visita al estado de Chiapas, una de las zonas más afectadas por el terremoto de 8,2 grados el jueves pasado. Muy lamentablemente el número de personas que han fallecido ha ido aumentando. Son 96 personas que hasta ahora se tiene reporte de haber fallecido, 76 personas en Oaxaca, 16 personas... ...aquí en Chiapas y cuatro personas en Tabasco. Los ministerios de Defensa y Marina han organizado un puente aéreo... ...hacia Oaxaca y su vecino Chiapas, los estados más golpeados por el sismo... ...así como el traslado de maquinaria pesada para ayudar a la remoción de escombros. La presidencia reconoció que la distribución de ayuda... ...está resultando complicada debido a lo montañoso de la región. Lo más importante es que la población está de pie, está con ánimo... ...está con entereza por supuesto con temor fundado ante, los, ante las varias réplicas que se han sucedido después del sismo, más de mil réplicas desde entonces. El sismo tuvo su epicentro a las 23.49 locales del jueves, cerca de la localidad de Tonalá, en el estado de Chiapas, a unos 100 kilómetros de la costa. El empresario brasileño, Yuesli Batista, dueño de la frigorífica JBS, quedó detenido el lunes en Brasilia, donde la justicia decidirá si anula su confesión que derivó en una denuncia por corrupción contra el presidente Michel Temer. Batista llegó a la capital en un vuelo de la Policía Federal poco más de 24 horas después de que se entregara ante una orden de arresto en su contra. La justicia sospecha que Batista y su socio en JBS, Ricardo Saúd, que también fue arrestado y transferido a la capital, ocultaron información a las autoridades, lo que podría anular el pacto que les otorgó inmunidad. Inicialmente, ambos permanecerán detenidos por cinco días, pero esa prisión temporal podría extenderse. En mayo se divulgó la grabación clandestina que Batista hizo durante una conversación con Temer sobre la compra del silencio de un diputado preso y sobornos a funcionarios. El escándalo pudo haberle costado el cargo al mandatario, pero la acusación de la Fiscalía fue bloqueada en agosto por la Cámara de Diputados. Ahora la defensa del presidente indicó que pedirá la anulación de las pruebas aportadas por Batista, que podrían servir para retomar el caso cuando Temer deje de ser presidente y pierda sus fueros. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad el lunes una nueva resolución de sanciones contra Corea del Norte tras su sexto ensayo nuclear del pasado 3 de septiembre. Con el apoyo de China y Rusia, el Consejo aprobó la iniciativa de Estados Unidos de prohibir las exportaciones textiles y restringir envíos de derivados del petróleo a Pyongyang. El proyecto de resolución original pedía un estricto embargo petrolero y congelar los bienes del líder norcoreano Kim Jong-un, pero el documento fue suavizado tras duras pláticas con Rusia y China. Corea del Norte dijo el lunes que no aceptará nuevos castigos por sus programas misilístico y nuclear. El Ministerio de Exteriores prometió acciones fuertes contra Estados Unidos que causen el mayor de los sufrimientos al país. Más adelante, amigos y amigas, estaremos nuevamente enlazados con ustedes para reportar detalles de la presencia del presidente Lenín Moreno Garcés en Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, durante el acto de lanzamiento del Plan Nacional de Lectura, con la presencia también de varias autoridades del Ejecutivo. Hasta aquí su noticiero ciudadano. Gracias y muy buenas tardes.